A la cama para dormir bien un buen libro en algún caso os he recomendado no ir a la cama leyendo el correo electrónico porque nos puede desvelar porque puede haber cierto tipo de problemas del trabajo que no vamos a poder solucionar justo antes de dormir para eso mejor dejar el correo electrónico cuando llegamos a la oficina un poco antes pero eh, claro qué hacemos con el momentito en el cual nos vamos a ir a dormir y la opción más clara podría ser, vamos a ver series, yo soy un serífilo bastante intensivo, Viva Netflix, HBO, Amazon Video, pero eh, te puede acabar desvelando. Entonces, yo lo que recomiendo, que he tenido problemas de sueño en más de una ocasión en mi vida, es eh, adquirir la rutina de ir a la cama con un buen libro, ya sea tinta electrónica, un buen e-reader o eh, un maravilloso papel. Eh, te va a acabar relajando, es una buena rutina con la que se adquiere el sueño muy fácilmente y es bastante, bastante recomendable. De hecho, en este momento me acabo de terminar eh, la precuela del de Juego de Tronos, El Caballero de los Siete Reinos, de George R. R. Martin y necesito recomendaciones, así que eh, cualquier sugerencia de buen libro para eh, irme a dormir todas las noches os lo agradezco inmensamente. Así que, claro, olvidemos eh, leer el correo electrónico antes de dormirnos. La serie es para la cena mejor, no nos vaya a desvelar antes de dormir y adquirir el hábito de irnos a la cama eh, leyendo un buen libro que nos relaje y que nos deje lo mejor preparado para adquirir ese sueño lo mejor posible. Eh, Sí, y por cierto, si sí me podéis recomendar libros, bienvenido. Pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos.